¿Qué tal? Bienvenido a esta tercera sección del taller de Power BI. En este caso, esta sección trata acerca de transformar consultas en Power BI. ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar en esta sección? Bueno, primero vamos a ver los tipos de datos que soporta Power Query. También... Vamos a hacer una introducción a lo que es el lenguaje M. ¿ok? Vamos a analizar la lógica de este lenguaje, tanto como sus funciones. También vamos a hacer un trabajo con columnas y con consultas. Con las columnas específicamente vamos a agruparlas y dividirlas. Y con las consultas vamos a ver cómo combinar y anexar. Bien, empecemos por los tipos de datos en Power Query. Cuando actives el editor de Power Query y selecciones una tabla, vas a poder apreciar en el encabezado de cada una de, cada una de las columnas un icono asociado, tal y como se muestra al borde izquierdo de esta diapositiva. Por ejemplo, Vas a ver un icono que dice, eh, por ejemplo, x check. Simplemente sería indicativo de que esa columna es de tipo booleano, es decir, que únicamente tiene valores como verdadero y falso. Algo similar, si ves 1.2, ¿no? indicativo que se trata de un campo de tipo número decimal, mediante el cual se puede representar un número de punto flotante. ¿Sí? Es uno de los tipos más conocidos porque inclusive se puede utilizar para almacenar datos enteros. El símbolo dólar, que representa un número decimal fijo, que está asociado al tipo de dato currency o tipo moneda. Estos datos tienen una ubicación fija para el separador de miles ya que en este tipo de datos es bastante importante apreciar fácilmente la cantidad. Luego tenemos el dato de tipo número entero, el cual representa un valor entero pero utilizando 8 bytes. En la diapositiva puedes ver inclusive el rango del número positivo más grande y más pequeño que se puede representar con un dato de número entero. No son los únicos tipos de datos los que acabamos de ver. También tenemos datos de tipo porcentaje. ¿okay? Pues en realidad son un tipo de número decimal, pero que utilizan una máscara o un símbolo de porcentaje. Luego tenemos dos tipos de datos que corresponden específicamente a fechas. Está el data time y el date. ¿Qué sucede con el tipo DateTime? Este representa un valor compuesto tanto por fecha y por hora. Así que tranquilamente podría ser que tengas solamente la fecha y, yo, y la hora estaría con valores representados por ceros. O el tiempo podría tener un valor y la fecha estar con valores ceros. Eso significaría que podrías efectuar una conversión hacia ambos tipos específicamente. Bueno, luego tienes el dato de tipo Date, con el cual puedes representar únicamente el componente de fecha y el dato de tipo Time, con el cual puedes representar únicamente el tiempo. Se supone en un formato de hora, minuto y segundo. Luego podrás apreciar eh, un icono en forma de mundo, el cual representa una zona horaria. ¿Okay? Eh, este dato es sumamente importante para poder eh, usar, por ejemplo, en el caso en que tú quieras emplearlo y relacionarlo con información de ubicación. Luego tienes el dato de tipo duración, que tiene el símbolo de un cronómetro, cronómetro que es diferente a un reloj porque con este tipo de dato puedes efectuar operaciones de cálculo de tiempo transcurrido. Es decir, podrías sumar o restar, por ejemplo. Luego tienes un dato de tipo binario. Los datos de tipo binario se pueden utilizar para representar cualquier otro dato, pero con un formato de tipo binario. Eh, en, en algunos casos utilizamos los formatos binarios para almacenar otros archivos. Y finalmente tenemos el tipo de dato representado por ABC123. Es el denominado tipo EINI o cualquiera. ¿sí? Este se proporciona a una columna que no tiene una definición de datos explícita. Bien, ahora veamos la lógica del lenguaje M. ¿sí? El lenguaje M es empleado en el editor de consultas de Power Query para conectar, combinar y refinar los orígenes de datos. Tiene por objetivo obtener un dataset limpio que permita extraer y analizar la información que se requiera. En la captura de imagen puedes ver de que a la tabla se le han aplicado algunos cambios, ¿no? específicamente cambios con respecto a sus tipos de datos. Bien, si analizamos el lenguaje M con respecto a, a un detalle cuando se le aplica, puedes ver lo siguiente, ok, eh, se ha seleccionado en este caso específico el último paso que se ha aplicado para cambiar el tipo y estás viendo una ampliación en la parte inferior derecha del de tipo que se ha aplicado, ya que se está pasando desde un tipo texto hacia un tipo entero, específicamente las cabeceras de columna. Eso lo entendemos porque dice eh, específicamente promoted headers ¿no? bien ahora el editor de Power Query te permite especificar en detalle eh, una expresión de conversión del lenguaje M ok entonces por ejemplo el paso anterior el paso de extracción efectuado hacia el archivo ventas de Adventure Works está siendo visualizado en este momento, ¿sí? donde podemos ver que se han traído los encabezados y que ha habido un, un cambio en el tipo de una columna. Específicamente, bueno, se muestra en pantalla en este momento el, el cambio efectuado hacia el tipo el código de cliente que Power BI lo reconoce como un entero 64 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que encuentre en el campo ID cliente de la fuente original va a ser transformado a entero 64 de Power BI. Algo que resaltar acá es eh, que eh, una línea de Power BI, específicamente del lenguaje M, termina en coma, ¿sí? Y cada línea debería de culminar en coma. Y que esta instrucción empieza en let y debería de concluir en in, como vamos a ver a continuación. Bien. ¿Qué sucede con let? Let es simplemente la sintaxis para iniciar una consulta, ¿sí? Entonces, estamos diciéndole prácticamente, permite iniciar la siguiente consulta, donde se va a aplicar paso a paso los cambios indicados. Muy bien. Finalmente, tenemos eh, la instrucción IN. Eh, si se fijan con detalle, tenemos en la línea 5 una variable que se ha creado denominada tipo cambiado, que recibe toda la transformación de la tabla pero finalmente lo que devuelve esta instrucción del de lenguaje m es el resultado de la variable tipo cambiado por lo tanto después de la instrucción in indicamos que se devuelva esta variable tipo cambiado ok bien entonces es un detalle a tener en cuenta pero lo que sí podemos decirte por ahora es de que si no es necesario que hagas estas modificaciones manualmente, simplemente no lo edites y confía en los cambios que te permite el editor de Power Query en el lenguaje M. Bien. Entonces, ya hemos visto, ya hemos visto de que en una consulta del lenguaje M o denominada Mashup, ¿sí?, básicamente va a estar demarcada por las instrucciones let e in, en este ejemplo, por ejemplo, puedes visualizar que estamos declarando una variable entera que almacena el valor 5 y se denomina número de productos, ¿Sí? a continuación va una coma, esto porque cada instrucción debe terminar en una coma, ¿sí? a excepción de la última luego definimos una variable productos a comprar ¿sí? que almacena el resultado de multiplicar el número de productos por 2 como esta es la última instrucción, a continuación se agrega la instrucción IN y se retorna la última variable creada, ya que almacena el resultado final a devolver algo a resaltar, es que el lenguaje M es sensible a mayúsculas y minúsculas. Bien, en el caso que quisieras agregar comentarios, puedes utilizar slash, slash, como en el ejemplo donde indica definimos los niveles de ingreso. Pero si quisieras comentar varias líneas, puedes emplear la estructura que empieza con slash asterisco y termina con un asterisco slash para un comentario de varias líneas y qué hay con, eh, con respecto al nombre de las variables primero que nada los nombres de variable no pueden contener espacios en blanco además deben de iniciar con una letra o un carácter de subrayado Tampoco pueden contener guiones ni otros símbolos como más, asterisco, interrogante, etc. Ahora, en el caso que necesites que una variable en su nombre contenga espacios en blanco, lo que puedes hacer es utilizar en el nombre de la variable doble comillas, así como en el ejemplo de la variable ventas totales producto A se ha encerrado entre doble comillas. Bien, eh, inicialmente mencionamos que el lenguaje M servía para varias funciones. Una de ellas, la de crear columnas. En este caso, columnas personalizadas. Bueno, si deseas crear una columna personalizada estando en el editor de Power Query, Puedes elegir la opción agregar columna. A continuación se mostrará una nueva cinta donde visualizas la opción de columna personalizada. Ni bien elijas columna personalizada, un cuadro de diálogo te va a permitir especificar el nuevo nombre de la columna, así como la función a aplicar. En este caso estamos aplicándole la función de de las funciones de fecha y específicamente lo estamos aplicando a la columna fecha, bueno en concreto lo que vas a obtener es que de cada registro de la columna fecha se va a obtener únicamente el nombre del mes ahora hay situaciones donde tenemos que unir los datos, ¿sí? es decir, combinarlos. ¿sí? El editor de Power Query te permite realizar este trabajo. ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedes tomar las columnas línea y modelo utilizando las combinaciones de tecla Control Click. Y a continuación en la pestaña transformar, elegir el botón combinar columnas. El resultado va a ser que se genera un cuadro de diálogo preguntándote si vas a utilizar un separador para la combinación que estás creando. ¿sí? Y también que asignes un nombre a esta nueva columna. En la imagen podrás ver que nosotros estamos haciendo lo siguiente. Estamos agregando un separador que es el separador barra y el nombre de esta nueva columna va a ser línea barra modelo. Bueno, simplemente le darías clic a aceptar y con esto tendrías tu nueva columna. ¿Sí? Ahora, en el caso de esta nueva columna, podrías... Eh, cambiarle finalmente el nombre y así tener una descripción mucho más clara de la columna generada ahora tienes también la posibilidad de dividir columnas en este caso estamos trabajando con la columna rango tamaño ¿sí? de la cual quisiéramos obtener dos columnas por lo tanto vamos a elegir esta columna simplemente seleccionando su cabecera a continuación efectuamos clic derecho sobre la cabecera y elegimos dividir columna inmediatamente me va a mostrar una serie de opciones por ejemplo para elegir eh, en base a qué carácter se va a dividir la columna entonces voy a elegir la opción delimitador ¿sí? Cuando elija delimitador, si es, digamos, bastante común, simplemente puedo elegir directamente la opción texto e ingresar el delimitador que crea necesario. O puede ser una coma, puede ser un espacio. Pero si no es común, debería elegir el delimitador personalizado y a continuación ingresar el carácter que se debe utilizar para dividir la columna. En este caso podría ser espacio, podría ser barra, ¿ok? Bueno, específicamente ahora sería espacio. Bien, también vemos tres opciones donde podemos elegir el, el tipo o la ubicación del delimitador. Para esta situación elegimos delimitador situado más a la izquierda, ¿bien? Y simplemente le daríamos clic a aceptar, con lo cual obtendríamos dos campos que pueden renombrarse como rango-tamaño y unidad de medida. Bien, ahora, eh, también es posible agru agrupar y dividir, como ya mencionamos, ¿sí?, utilizando un carácter específico eh, de división o de combinación de columnas lo que estás viendo en este momento es que se van a combinar dos columnas utilizando para ello el carácter barra bien algo más que te permite hacer el Power Query es el trabajo con tablas podrás apreciar que en, en la vista modelo se tienen dos tablas, la tabla productos y la tabla subcategorías, las cuales podríamos combinarlas en únicamente una tabla, ¿sí? para lo cual vamos a seleccionar la tabla productos y elegir específicamente el campo código subcategoría. Okay. Entonces, empecemos el proceso de combinación. ¿sí? Dijimos que mantenemos seleccionada la consulta, en este caso la de productos y en la barra de edición vamos a elegir en combinar consultas la opción combinar consultas para crear una nueva, es decir, se van a mantener las consultas previas. A continuación me va a preguntar cuál es la tabla, llamémosle principal. En este caso sería la tabla productos. Luego vamos a seleccionar específicamente eh, el campo, ¿no? ¿Sí? Sub, bueno, en este caso, código subcategoría. Luego la tabla. En este caso, subcategorías. ¿sí? Y vamos a elegir el tipo de combinación el tipo de combinación aplicable para esta situación es una combinación de tipo externa izquierda ¿sí? en el cuadro de diálogo te explica ¿no? que se va a asociar cada registro de la tabla productos con sus coincidencias en la tabla subcategorías bien entonces, lo que finalmente vamos a tener es eh, una nueva consulta generada, ¿okay? con eh, un modelo final donde vemos que se ha relacionado, se ha agregado una línea eh, que, digamos, une los campos en común en la tabla producto y en la tabla subcategorías. En este caso, estamos hablando del de campo ID subcategoría, como también hacia la derecha puedes ver el resultado de la columna resultante con los datos combinados. Bien, así como podemos combinar tablas también podemos anexar tablas. El hecho de anexar eh, se refiere a que podamos agregar los registros de una tabla a continuación de los registros de otra tabla. En este caso, las tablas están en el modelo de datos como consultas. Podemos apreciar que se ven como montaña, otros y ruta. Por lo tanto, queremos unir o anexar estas tablas. Entonces, fíjate de que en el editor de Power Query vamos a elegir la opción Anexar Consultas y la subopción anexar, anexar Consultas para crear una nueva. Muy bien, se va a mostrar un cuadro de diálogo donde nos pregunta cuáles son las tablas disponibles y cuáles son aquellas que queremos anexar. Simplemente tendremos que agregar al panel de la derecha qué tablas queremos anexar. Es importante considerar que un requisito para anexar tablas es que tengan la misma estructura, es decir, tengan los mismos campos y preferiblemente los mismos tipos de datos para evitar los problemas. Una vez que se haya hecho clic al botón aceptar, tendremos el resultado de estas tablas. Por ejemplo, lo ves acá como anexar uno, el cual posteriormente se puede cambiar en su nombre. Bien, entonces hemos podido ver toda una serie de operaciones que se puede realizar con Power Query, específicamente con columnas, eh, tablas, inclusive con consultas. Por lo tanto, necesitamos autoevaluarnos. Veamos, al momento de combinar consultas, ¿cuál es la diferencia entre elegir combinar consultas y combinar consultas para crear una nueva? Bueno, en este caso, al elegir combinar consultas para crear una nueva, sucede que se va a mantener la consulta original, no se va a modificar y se va a crear simplemente una nueva donde se hayan aplicado las transformaciones que hemos indicado. Y ya para el cierre de esta sección, tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta que Power Query emplea sus propios tipos de datos, para lo cual necesita adaptar a los datos que maneja Power Query los datos importados. Luego, el lenguaje M es usado es usado por Power Query para efectuar el proceso de ETL, es decir, de extracción, transformación y carga. Luego, con Power Query es posible agrupar y dividir las columnas de una consulta y, de ser necesario, es posible combinar y anexar consultas en una única consulta.